Bueno amigos, por aquí en un nuevo video y vamos a ver la siguiente pregunta. Pero si tengo varias ID, ¿cómo puedo dejarlo fijo para todas mis clases del año que tienen la misma ID? Entonces vamos a ver cómo se hace eso. ¿Cómo dejar qué? Votaciones o encuestas fijas. Vamos entonces a ver varios métodos. El primer método es que vamos a trabajar sobre crear una plantilla, crear una reunión normal, la configuran normal con todo lo que se configura y le dan guardar. Cuando le dan guardar les va a aparecer acá de esta manera. que Hasta aquí todo va normal como se crea una reunión. ¿Sí? Tienen el link, todo el cuento. Entonces, lo primero es que eh, entonces vamos a configurar en esta reunión la votación. Entonces le vamos a dar aquí donde dice votación. Sí. Y aquí le voy a dar agregar. Entonces voy a poner la votación. Sí, vamos a decir que en esta votación vamos a preguntar. ¿Cómo te sientes? Ese sería el nombre de la votación. La misma pregunta. Y aquí vamos a poner. Mal. Regular. Bien. Muy bien. Excelente. Entonces supongamos de que esta va a ser nuestra encuesta. La encuesta que, que, que quiero que siempre me aparezca en todas, en todas las en todas mis reuniones. Entonces la tengo acá, ¿cierto? Entonces, como yo ya la tengo acá y tengo esta reunión. Entonces le damos a dar a, a este botón donde dice guardar como plantilla. Sí. Y aquí le voy a poner plantilla, prueba, y dar guardar como una plantilla. De esta manera, esta votación me va a quedar en esta plantilla. Y siempre que utilice esta sala, me va a aparecer eh, la votación. ¿Cierto? Listo. Ese es el primer método. Ahora se pues dice, ¿y, a dónde? y a, entonces a dónde veo ahorita las plantillas? ¿Dónde encuentro las plantillas? Entonces te vienes acá y aquí vamos a ver que te aparecen las plantillas. Esto porque me quedo con la fecha de hoy. Y aquí en plantillas aparece. Y aquí te dice utilizar esta plantilla. Y de esa manera al darle aquí utilizar esta plantilla te va a generar una nueva reunión. ¿Sí? Le damos guardar y automáticamente aquí te va a aparecer la encuesta que ya creas. Entonces puedes crear todas las reuniones que quieras y aquí te van a quedar las encuestas. Entonces, como una plantilla. ¿Sí? Vamos a ver que aquí en reuniones, entonces, nos van a aparecer dos reuniones. ¿Sí? Listo. Ese es el primer método. Ahora. Entiendo, o, o, o me lo estoy imaginando, que tienes una, una reunión, o sea, tu reunión, tienes una sala, encuentro... Entonces tienes una sala, tienes una sala y esta reunión es recurrente. Y además de que es recurrente, pues siempre está abierta. O sea, no tiene fecha. ¿sí? O sea, está para todo el año. Esta, esta, esta idea está para todo el año. Listo. Nunca cambia la misma, va a estar ahí. ¿Cierto? Entonces, eh, la ventaja es que tú puedes ponerlo aquí y vienes acá y le das guardar. ¿Sí? Miren la configuración. Puse reunión recurrente y en recurrencia le puse sin fecha fija. De esta manera la sala permanece siempre abierta, siempre abierta las 24 horas. ¿Sí? Nunca, nunca va a, a, a caducar este link. ¿Sí? Entonces, como ya la tengo aquí abierta, entonces me vengo al tema de las votaciones. Es aquí estoy utilizando el de, de una plantilla, entonces va a aparecer seguramente aquí la plantilla que hicimos. Vamos a ver, está cargando ahí el sistema, listo. Vengo acá a votaciones, diseño la plantilla, eh, perdón, diseño la votación, sí, diseño la votación y de esta manera cada que ingresen a esta sala siempre les va a salir esta votación, siempre, todas las veces que ingresen les va a salir esta votación, vamos a corroborar esa parte, venimos acá a la sala, la vamos a abrir, Y acá vamos a ver que siempre voy a disponer de esa encuesta, ¿cierto? Si la respondemos. Ah, bueno, estoy como administrador, entonces no la puedo responder. Listo. Pero aquí siempre va a salir. Vamos a salir de esta sala. Vamos a salir. Vamos a volver a entrar. Y vamos a ver que nuevamente va a volver a aparecer la encuesta. Entonces creo que esto da solución a la inquietud que tenías eh, ahí en nos hiciste a través del canal. Y espero de que estos dos métodos sean de mucha ayuda para, para, para ustedes.